Oh, hola, hola, buenos días. Aquí somos comentando un día en la taberna y hoy volvemos a Total War Troya en este DLC de mitos, Nuestra campaña con Micenas. Recordamos, bueno, en el capítulo anterior tuvimos la batalla o las batallas en la playa de Torico, que aquí estuvimos resistiendo con este ejército. Bueno, literalmente estuvimos resistiendo lo irresistible y ahora vamos a acudir este ejército es el que está guarnecido. Este es el otro ejército. Y luego tienen aquí la guarnición de feos. Que esto es una guarnición de nivel 3. Que tiene sus cositas. La verdad es que no sé si vamos a poder. O no sé si vamos a ser capaces de contestarla. Espérate. Arena de espanto. Disminuye la moral. Vale, nada, no, vamos a hacerla aquí. Ritual de predicción. A su propia facción no. Vamos a hacer Arenga de espanto Éxito Vale Vale, vale, vale Ellos han perdido Moral Eso me gusta Bueno, vamos a hacer Cosas entre comillas Secundarias Vamos a movilizarnos Por aquí Por el mar eh, Revelar transgresión Vamos a tratar de liquidar A este hombre A esta sacerdotisa Perfecto Liquidada Maravilloso Así nos gustan las cosas aquí Ahora bien, ¿qué podemos hacer ahora? Sabia mujer, Arena de espanto, tiene más éxito. Espérate, espérate, espérate. Morar con los buenos presagios, felicidad. Vale, no, esto es incorporándolo a un ejército y no es exactamente lo que queremos. Es Este es de todos los agentes. O sea, aquí tenemos más movimiento, pero aquí es probabilidad de éxito de las acciones de todos los agentes. Y puede ser una pasada. Ejército extranjero. Vale, porque lo siguiente. De todos los agentes, vale, vamos a meter acciones o vamos a bufar a todos los agentes y aprovechamos y así tenemos ya un primer agente bastante, bastante bien puesto. Vale, con este ejército nos vamos a ir hacia el norte o oh, bueno, salimos por aquí por este? ah bueno, este es el ejército de defensa no podemos marcharnos de aquí vale, vamos a ir a Corinto es que aquí hay que subir la felicidad pero vamos a tope de hecho, vamos a cambiar esto coste, rango de los agentes vale, vamos a organizar los juegos que es felicidad y crecimiento y a ver si podemos subir Micenas. Vale, ¿podemos reclutar algún tipo de agente? Eh... No. En Tirinto sí que podíamos, ¿no? Los espías... Bueno, pues no. Está todo. Ok. Vale. Eso ya lo tenemos organizado. Vale. Ahora bien. Nuestro agente. Asesinar rival... Ual uh, campeón. Vale, un 65%, me gusta. Ay, ay, ay, ay. Satisfactory, que sí, chico. Vale. Vale, estas son las experiencias en hierbas. Acciones de espionaje. Enemigos contra esta gente. De todos los agentes. Vale, este está bien también rastrear, no, no, es que estas eran muy, muy, muy, muy específicas, pero muy específicas, 10% de daño a la guarnición enemiga, me lo quedo, y vamos a ir aquí, pico pala, pico pala, bajando esto de nivel, pero bueno, cosa mala, vamos a refugiarnos por el momento en Tebas, vamos a acabar de recoger aquí ejército de techo, vamos a poner esto de Tebas al 3%, y vamos a acabar de reclutar Podemos reclutar aquí algo interesante mm. Sacerdote de la Hidra o luchadores centauros No, aquí ya tenemos centauros suficientes Vamos a reclutar algo que esté más o menos bien de línea Literalmente no tenemos nada para hacer línea Vale, vamos a meter entonces spachines ligeros Para poder entrar a cuchillo y nunca mejor dicho ¿Cuánto nos quedan? ¿Tres? Vale, pues nos vamos a quedar con tres y ahora el problema es, este señor, ¿cómo nos vamos a defender de él? ¿A dónde vamos a acudir? Vale, bueno, vamos, lo dicho, vamos a pasar al ataque. Vamos a venir aquí a Zeus. O bueno, podemos luchar en el mar. Y si luchamos aquí y nos limpiamos este ejército, recuperamos moral, no creo que tengan nada del otro mundo. ya podemos acabar de mermar sus fuerzas, ¿eh? O sea, es un ejército básico, nosotros sabemos cómo va esto, libramos batalla y a por ellos. Este ejército es de los que nos estuvimos limpiando la otra vez. O oh, encima aquí tenemos cuellos de botella para luchar en fila, aprovechando nuestros proyectiles. Vale, perfecto. Uy, ¿est está feo, está feo porque él tiene un héroe de proyectiles. Pero fuera de eso, bueno, nosotros tenemos un héroe un poquito amateur. Oh, vale, encima vamos a ir de cara Te lo compro todas las veces que quieras Vale, vamos a aprovechar Vamos a ser listos Vamos a hacer dos grupos Anchos Eso es Vale, vamos a ponernos a nuestro señor aquí Vale, este grupo 4 Aquí detrás eh, ah. Vale vosotros pues aquí, eso es y el grifo también, el grifo lo vamos a poner aquí detrás para poder hacer una buena incursión aquí en el flanco bueno de hecho lo vamos a dejar aquí plantado y lo recogeremos solo, única y exclusivamente de hecho si puedes venir aquí mejor cuando tengamos que limpiar los Unidades, o sea, las unidades que vayan a huir Las recogeremos con el grifo y ya está No quiero que sufra daños Vale, vamos a fijar esto y esto Vale Vale, nos colocamos ya ahí Nos colocamos ya ahí Grupo 3 aquí Grupo 4 aquí Vale, grupo 5 aquí Mira, chicos, que todo el mundo dispare Vale, vale, vale. ¿Me vas a esperar? Vale, bueno, el grifo aquí detrás de la montaña está bien. Vale. Venga, grupo 3, avanzamos. Grupo 4 también. Vale, vale, vale, vale, vale. El héroe... Cargamos, cargamos a por ellos. Vale, grupo 3. Adelante. Grupo 5. Aquí. ¿Vale? Porque está este señor resolísimo. ¿Qué tenemos que limpiar? nos falta por limpiar? Esto aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí. Vale, nada, nada, ganamos, ganamos, ganamos, ganamos. Esto es victoria nuestra, pero vamos. Aquí, que los tenéis de cara, hijos. Pues... Vale, rápido. Estas mazas aquí, grupo 4. Aquí recuperamos el centro, eso es. Vale, perfecto. Luces están sanando, en ese costado, que mal está, ¿eh? Ahora es cuando entra el grifo. Ahora es cuando entra el grifo. No escapa a nadie. Uy, oh, hey, hey, hey. nadie es nadie. ¿Dónde está mi grifo? ¿A levantar vuelo? Ah, bueno, está por aquí arriba. Ese... Ah, no, es este. <risa> Vale. Venga, movimiento, señores Venga, ese grifo Con que no recibas daño, hijo mío Me sirve Venga Venga, vamos Vamos. vamos. Se ha llevado a enemigo. Y esta gente no deja de curarse, ¿eh? Vale, vale, vale, vale. Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Venga, limpiamos esas últimas bajas. ¿Y ¿Cómo se pueden curar? Todo tío. Es que es muy exagerado, ¿no? O sea, las barras de vida no dejan de subir Y el efecto visual también No deja de estar ahí presente, eso es horroroso Venga, se acabó Fin de batalla, perfecto Vale, un ejército liquidado Ya hay aquí gente que no nos va a molestar más Y eso me gusta Nosotros aprovechamos para recuperar bajas, ganar experiencia Bueno, recuperar bajas, recuperar soldados me gusta, y a ver si nos podemos meter ahí de lleno, en la cuipo. Vale. A ver si nos podemos meter de lleno ahí, en la conquista del archipiélago, y empezar a recoger... ¿En serio nos va a quedar esta morralla? Alimentos 600. Es que para un 4 por 100 me a la cuenta el trueque. Vale, me Broker lo quedo. Vale. Eh, vale, no queda ejército Me gusta Nos movilizamos yo creo hacia el sur Driopes es importante Vale, subimos de nivel Revigorizar Resistencia O Predicar con el ejemplo, obvio Vale, esta es mucho mejor Vale, uy hijo mío Tú no tienes nada A ver qué te ponemos ¡Uh! Escudo de Perseo. Me gusta. Arma de una mano. Hay pocas armas, ¿eh? Jabalina, daño prestación del de héroe. Vale. Está muy bien. Segu seguidores. Nada. Vale, vamos a movilizarnos hacia aquí. Y nos acercamos a... A Driopes Que habrá que pegarle la vuelta Pero bueno Cualquier ejército de estos Que quiera venir a por nosotros No tiene nada que hacer Vale Perfecto Y es una isla nueva Que podemos conquistar fácilmente Ok Este ejército lo tenemos aquí parado Vamos a reclutar en Atenas Vamos a sacar aquí Un héroe Ah, no tenemos nadie No podemos recuperar a nadie A Cretón, ¿Cuántos turnos le quedan? Dos turnos y menor en 4. Vale, pues reclutaremos aquí a Cretón y lo movilizaremos. Vale, perfecto. ¿Nos queda algo por hacer? Troque finalizado. No, vale, pues vamos a pasar el turno y a ver cómo, cómo surge. Ah, vale, o sea, vale, nos avisa de los troques. Ok. Pues continuamos para mí nosotros. tía Héctor, Argos... Venga. A ver, a ver, a ver... ver, Miedo me da un poquito este ejército de Darda, ¿no? Porque a saber dónde se quiere plantar, qué me quiere atacar... Pero bueno... A ver si con el espía podemos medrar un montón en el ejército de los Beodos... Y ya ahí a asaltarnos. Vale, lo que nos temíamos. Nos toca defendernos en Oropa. Uy, mucho lío, ¿eh? Mucho lío, porque además son territorios tenemos zonas muy dispersas la, la, el sur eh, esta zona norte que tenemos que defender luego, a ver si podemos ya de una vez empezar a empujar a los troyanos hacia su isla o hacia, hacia su zona del del mar y nos los quitamos de medio vale, aquí el problema que vamos a tener es que hay que aprovechar mucho mucho los proyectiles lo que pasa es que ellos tienen tres escalanzadores con el escudo esos batallones nos van a hacer mucho Daño y encima con lluvia tú. Oh, y despliega todo en la misma puerta. Describe dolor. Descripción gráfica. Vale. Vosotros aquí. Milicia. Milicia y línea. Todos juntos. Vale. Vale. Proyectiles aquí. Todos los proyectiles aquí. Sin el.. No, Esperamuzá. Y esto aquí. Vale. Empezamos batalla. Correr. No nos vamos a mover, ¿eh? Nosotros tenemos más rango y eso lo tenemos que tener muy claro. <coughs> Así que en cuanto podamos empezamos a disparar a discreción. Ya está, ¿no? Sí, sí, no hay nadie más por ninguna otra puerta. Perfecto. Esta carga va a ser brutal. Y quiero luchar aquí. En este rincón. ¿Vale? ¿Turba a esta gente lleva escudo? No, a por ellos. Desde que lleguen los tenemos que reventar cosa mala. Muy bien. Vale, entramos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacéis? Vale, eso es. A cuerpo a cuerpo no lo gana nadie. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ahí esa carga importante por la zona atrás. El pelotón tárdano. A ver si podemos aguantar nosotros como se pueda. Vale, está bien, está bien, está bien. ¿Vosotros aquí ya? Vale, bien, eso es. Nosotros estamos ganando aquí tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tus guerreros empiezan a titubear. Venga, una buena carga. Vale, esos arcos aquí. Estas ondas aquí. A ver, eso hacemos mucho daño. Uf, aquí solo nos queda milicia ya. Espérate, vamos a meter arcos aquí y ondas aquí también. A ver si podemos bajarles más. Vale, Venga, tú aguantar tú y por cabrero. míos aguantar, aguantar, aguantar. Vale, vale, cargamos aquí. Si esta gente está medio muerta, cargamos en otro lado. Venga. Duro, eso es, eso es. No, que nos cargan. Vale, como se pueda. ¿Cómo está esto? Oh, han ganado espacio y estamos solo cargando contra una unidad. Está feo. Por su oro está medio tocado, eh. Si conseguimos hacer tiempo puede ir muy bien la cosa. Vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Dónde están nuestros escarabajadores? Aquí en medio, tú. Por ahí, tus guerreros ¿Vale? Están Antíquo, Uruguay, Uruguay. Uruguay. vale, vale, vale, vale hemos recuperado Dios ¿quién disparan? a los eh, a los lanceros que ya se han marchado vale, bueno Brace literalmente haré lo que se pueda estás perdiendo terreno Vale, ¿podemos? Bueno, ya vino la milicia, a ver una carga Más o menos provechosa No, no, no, está Está difícil Porque ahora vienen los escarabuzadores y nos barren del mapa Malditos gárganos Vale, pues nada Perdemos un asentamiento en la zona norte Eso hay que recuperarlo oh, Les hemos hecho mucho daño, eh A pesar de que no De esto a lo mejor si hubiéramos ido con otra de milicia por el flanco derecho... ...hubiéramos sido capaces de rascar un poquito más. Pero bueno. Nah. Bueno, se hizo lo que se pudo. ¡Ay, me lo saquea La madre que lo trajo. La madre que lo trajo. Vale, es eso... Vale, trueque único ¿Por qué querrías esto? ¿Quieres bronce? ¿Y dónde está esta gente? ¿Y por qué quiere este trueque? Otra oferta Y no, te, o sea, te declino No me interesa no te voy a dar todo mi bronce para que hagas tú con lo que quieras, aparte de de darme alimento y ya está. ¡Uh! Corinto. Los dioses envían una misteriosa placa que arrasa con la cosilla para poner de manifiesto su descontento para con los agricultores. Hemos apaciguado a los dioses, pero resulta imposible salvar los cultivos actuales. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cosechar antes de lo habitual? Mil de alimentos, menos 5% de recursos. Quemar... ¡Buah! Cultivos quemados. Vale. Menos alimentos por turnos en la provincia. Vale. Poderío. ¡Uh! Oh, vale. Oropo, Beocia y Graia. Asentamiento saqueado. Ritual de predicción. Éxito. ¡Uh! Oh, revelar transgresión. Éxito y se han cargado. ¡Oh! me están enfadando estos señores ¿eh? oh no teníamos ah no han venido a asediarnos creo ah no no habíamos reclutado aquí espadas me quiere amisonar esta esta gente es aliada nuestra ejército aliado ah pues sí vale bueno recuperamos el turno vamos a movilizarnos ¿dónde está nuestra señora? aquí Vamos a ver, uh, uh, uh, uh, vamos a conquistar teos. Vamos a conquistar teos, pero del tirón. Ritual de predicción. Ares, perfecto, éxito. ¡Maravilloso! Uh, subimos al 9, ¿vale? Sabiduría sagrada. profecía de condenación. Profecía de condenación contra gente extranjero. Mm. No me es tan útil ¿eh? No me es tan útil Vale, nos vamos a guardar ese punto Ahora bien, vamos a ir aquí a asediar Pero vamos Y vamos a conquistar Zeus Lo siguiente será No te... Oh, tenemos que esperar un turno, no te puedo creer No te puedo creer Oropo. Vale, vamos a reconstruir Oropo. Vamos a movilizarnos hacia Iria. Sí, a ver si podemos darle caza a este ejército. Aunque se puede morir solo, la verdad. Y si vamos hacia el Atea. Vamos a poner en marcha. Vamos a ponernos en marcha hacia el Atea. Vale, perfecto. Te va, reclutamos a, a gente, podemos aquí, no, no, verdad. beware. Vale, vamos a movilizar a este ejército. Ah, nuestro no, ejército lo tenemos que dejar por aquí para poder. Eh subir la felicidad porque estamos súper mal. Ahora mismo ya la hemos puesto en positivo y tiene que seguir subiendo, pero uf, hasta que se ponga en positivo y generemos aquí influencia, vamos a tardar unos cuantos turnos. Vamos a ir patrullando por aquí. Vamos a volver a mis cenas, etc. Pero un poco más. Ok, ¿qué tenemos en medio? Recreto real disponible. Uy, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, ¿qué queremos? Velocidad en batalla de otras unidades. Es que esto ya lo tenemos. Esto es magnífico. Oh, necesitamos 400 de oro. Tenemos 279. Malo. Oh, felicidad en las provincias propias o oh, influencia de la facción. Vale, vamos a meter aquí influencia de la facción porque lo necesitamos para una de las misiones. Oh, y este está muy bien, eh. Vale, vamos a meter primero. Vamos a meter este que es un turno, que es un 4% de velocidad de reposición de las bajas. Que nos viene de lujo. ¿Esto qué es? Que todos son ramas interesantes, ¿eh? Vale, metemos este y lo próximo seguramente será ir hacia aquí, hacia este lado. Tiempo de resistencia bajo asedio mínimo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Está muy bien, ¿eh? Hay detalles muy buenos. Veremos. De momento la infantería media la tenemos súper chetada y eso me gusta. ¿Qué más? ¿Puntos de habilidad sin asignar a Merope? Vale, eso ya lo sabíamos. ¿Podemos aquí en Atenas reclutar un héroe? Que ya tenga. ¿Cuánto le queda a este señor? Un turno. En un turno lo tenemos ya listo. Vale, ¿qué tal va nuestra expedición? Por el momento nada. Veremos a ver qué ocurre en los próximos turnos. Vale. Vale. Ok, pues nada, continuamos. Notificaciones, la de los puntos de validad y siguiente turno, a ver qué surge de aquí Miedo me da un poco este ejército dárdano pero vamos a poder contra él O sea, ahora están muy bajos de salud todos sus batallones en general Y a nada que se mueva cualquier asentamiento debería ser capaz de conquistarlo O sea, conquistarlo, de derrotarlo Vale, aquí es donde íbamos nosotros Dios, Uli... No, ha atacado él No me se da cuenta ni, ni, ni ver la batalla Porque lo vamos a reventar, pero claro Flipa, Ulises, tú Flipa el ejército que tenía el señor Ulises Todo pesado Vale, bueno, me ha dado... Uf, pues esto está muy bien, ¿eh? Porque me da orito, bronce... No lo han conquistado. Uy, entro ya a conquistar. Ha saqueado. Entro ya a conquistar. Entro ya a conquistar. A ver, los dárdanos, hijo mío. Eso es, márchate de mis tierras. Me gusta. ¿Los beodos ya han pasado? Creo que sí que ya han pasado los beodos. Uy, los beodos, los beocios. Beodos son otra cosa aquí está este señor tenemos que sacarle muchísimo partido a los centauros para tener una buena carga y a los escaramuzadores si no, estamos perdidos Zeus nos da fuerza con los garrotes y eso está muy bien, nos da fuerza con las jabalinas y eso está muy bien también, y Ares nos da moral, pero solo la espada H de espada, bueno Ares de momento es un poquito useless, liberamos batalla sí Sí. Eh... Venga, va, vamos a llegar a la batalla. Alargamos un poquito más el capítulo y liberamos la batalla. Veamos cómo se queda el panorama. Miedo me da, pero bueno, confirmamos. Uf, la orografía es muy mala, ¿eh? Hay que decidir muy bien a dónde vamos. Pero muy mala, ¿no? Malísima. Vale, vamos a... Uf. Vale, vamos a luchar aquí. De hecho, el grupo 1, este va a pasar a ser el 3. Este va a pasar a ser el 4. Y aquí quiero a mi héroe. En la zona central. Pero es que luego quiero a estos en el grupo 2 para moverme muchísimo. Vamos a empezar aquí, pero nos vamos a ir movilizando por toda la zona. Luego en el grupo 5, los escaramuzadores aquí quietas. El enemigo está Perfecto. recibiendo refuerzos. Swift ¿Vale? O sea, no va a ser capaz de chocar contra nosotros de esta forma. Vamos a ver si nos podemos adelantar y meter un poquito de fuego. Porque como también atacamos cuerpo a cuerpo. O sea, perdón, tenemos proyectiles a distancia. Eso nos viene genial. O oh, si los podemos pillar aquí. Esto sería perfecto. Venga. No vas a venir. Los venga, caramelos. Han detectado enemigos ocultos. Grupo 5, sin escaramuzas, venga. Venga, eso, es con unas cargas y con eso lo podemos sacar todo. Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale mm. Eso no me gusta, eso no me gusta Vale, vamos a venir aquí, cargamos por detrás Como animales Pero como animales Esto tenemos que reventarlo Buah, No fue tan buena la carga, ¿eh? como yo pensé Han hecho vida tus guerreros no fue tan buena la carga como yo pensé Como uf, uf. Vaya grupacho nos han hecho ahí... Duro eh, duro, duro, duro, duro, duro Que nos hayan hecho tanto daño de esa forma tú. venga es que ahora que venga el otro ejército supone lo peor vale, vale, vale, recuperamos gente está muy bien, está muy bien está muy bien nada, pero es que el problema es que vamos full milicia y eso es horroroso ¿estamos recuperando gente? no no, no, no, no, no recuperamos gente nada, qué horror tú tenemos que mejorar nuestra fuerza de combate o sea que nuestros ejércitos literalmente sean precarios bueno pues a lo mejor para defender y, y hacer bultos está bien pero cuando nos pillan ya entre varios héroes tenemos que ir a asediar no vamos a ningún sitio da, da, damos pena Literalmente. y con la cantidad de mejoras que tenemos en la infantería media llevar un ejército todo ligero pues a lo mejor no es la mejor opción Cuidado, estás perdiendo terreno Venga, vamos. Bueno. No, no, no, se hagamos Uf. Qué manera de limpiar Ah, fuera Derrota ajustada, ¿sabes? Porque hemos podido hacer daño, pero... Vámonos de aquí Hemos perdido medio ejército, tú Nada, ahora haremos... Bueno, si no nos revientan O oh, bueno, estamos en marcha, ¿eh? No sé si nos matan directamente bueno, aguantamos. Ojo, toma un toquecito de finción. Ah, oh, no. Que lo perdemos entero. Se me cuidan. Buah. Vale, pues necesitamos un nuevo ejército, un nuevo general en Tebas. Y a partir... Bueno, en Iria para defendernos. Y a partir de ahí ver qué hacemos. Qué feo ha estado perder. Ojo vale, vemos esto y cerramos el capítulo te encaminas a la enorme roca bajo la que era que se enterró la cabeza inmortal de la hidra visible desde muy lejos en el centro de una gran marisma ha surgido el singular campamento en sus lindes habitado por gente andrajosa que se mueve de manera errática, como si algo accionase sus cuerpos desde adentro sin prestar atención a las aguas fecidas en las que a veces van metidos hasta las rodillas hay un hombrecillo con una capa estrella a la que todos los demás muestran un especial respeto, un sacerdote cuando se te acerca, comprendes por qué te parecía rara la capa. Está hecha de piel de serpiente. Aunque no entiendes cómo puede haber una serpiente tan grande. Soy Cimeos. ¿Habéis venido a las iniciaciones? Pregunta en un tono silbante que te provoca escalofríos. Amenazarlos. No parecen muy peligrosos, pero si los amenazas podría producirse una pelea y haber muertes. Acceder a que te inicien en el culto. Los agravios parecen deseosos de ir con los harapientos desconocidos. Seguramente estuvieran esperando esta ocasión. Ah, los har... Argivos. Uh, acceder a someterse a los ritos de iniciación. Puede que iniciarse al culto de sea una buena forma de encontrarla, pero puede que tus amigos no te reconozcan luego. Uff, intercambiar provisiones por información. ¿Nunca has visto desconocidos responder al comercio con hostilidad? No creo que estos hombres sean distintos. Vale, vamos a iniciar a los argivos en el culto a ver qué pasa. Motivación crítica. Se rumorea que en Fimaco, sin duda... Pese a la embriaguez... Ha despoticado sobre ti... Tú, tú. Bálsamos y hierbas... Vale... Uh, uh, uh. Vale... Hemos perdido los sonderos árguivos y los incursores, pero hemos ganado unidades de la Hidra. Finges interesarte en sus prácticas, pero antes de que puedas dar una respuesta definitiva, tus compañeros árguivos se adelantan corriendo y se postran ante el sacerdote. Nos llamó. Comimos el grano que nos enviaste, el pan que envenena y da la vida por medio del sufrimiento. Podemos sentir cómo se retroce dentro de nuestras venas. Llévanos ante ella para que acabe nuestro sufrimiento. Antes de que pueda reaccionar, el sacerdote sonríe mostrando una boca sin más dientes que dos incisivos puntiagudos. Gracias por traernos a nuestros hermanos. Después de la iniciación dejaré que vuelvan con vosotros. Con la bendición de la madre y podréis seguir con la peregrinación. Te indican que te alejes del lugar de la iniciación y vayas a un prado donde aguardas cuando vuelven. Tienen los ojos muy abiertos y de color negro, con las pupilas dilatadas, lo que te llena de aprensión. Basta gente madrugada hasta las trancas. Vale, faccias destruidas. puanfimaco. Vale, no, eh. Cretón, listo para servir. Vale, vale, vale, vale, vale. Cretón, hijo mío. Eh... Aquí te vamos a reclutar a ti. Cretón. Eh, esos. ¿Y qué le vamos a reclutar a Cretón? Infantería media. Dos y.. Escaramuzadores. Vale, y tiene subida de nivel. Munición del héroe. Daño por proyectiles del héroe. Vale, vamos a meter mano de Artemisa. Sin duda. Que tenga más daño ahí con los proyectiles. Vale, vamos a meter esto y listo. Ok, pues con esto cerramos el capítulo. Vale, tenemos más decretos reales. Vamos a meter, como hemos dicho, este de Cantos de la época para aumentar la influencia. Que tenemos que ganar influencia aquí. Que esto es importante, que hay que subir la felicidad de esta región. Que bueno, está un poco pocha, pero poco a poco hay que ir subiéndola. La felicidad también. Vale, vamos a ir a Corinto. Y lo movemos. Y vamos a cerrar aquí el capítulo. A ver, espérate. Aquí hemos ganado. ¿Dónde está esta gente? ¡Dios! Defensores de la Hidra y arqueros de la Hidra. Me gusta. Salió bien. Veremos cómo se gira esto, pero bueno, hemos ganado. Gente con arco y ataques envenenados Y unos señores de primera línea brutales. Vale, pues nada, perfecto. Lo dicho. Cerramos aquí el capítulo. Vamos a meter esto aquí. Y ya está. Cerramos el capítulo. Tenemos bastantes cositas. Bueno, de hecho, vamos a hacer esto. Vamos a ser listos. Autoresolución. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, Acabamos de conquistar Ya que se nos ha alargado, lo cerramos bien Por todo lo alto Vale Y ocupamos, hombre, desvalijar, no hay mucho que desvalijar Si, ya está todo desvalijado, pero lo ocupamos Maravilloso Uf, y encima mejoramos, perfecto Me gusta, me encanta Y mejoramos esto, vale Driopes, vamos a ir a por esto ahora mismo. Driopes, Meropia, Siros. Esto es otra región totalmente distinta. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Hay mucho por hacer aquí en este mar. A esta mujer la vamos a devolver aquí hacia casa. Porque aquí hay trabajo que hacer y tenemos muchos movimientos que manejar por aquí. Lo dicho, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de esta serie. Y como siempre, ya sabéis, seguidnos en Twitter, a los dos, tanto a y como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch. Abrimos directo de vez en cuando. Jugamos a cositas varias y demás. Solemos hacer cosas muy variadas. Pero bueno, ya sabéis, estamos por ahí. Y bueno, por último, suscribiros a la taberna roca negra en YouTube. Estamos haciendo contenido